Trackeado o abatido eh, Abatiendo el camión Me la voy a chupar Son dos nada allí, eh, creo Trackeado, abatido Aquí hay un solico, solta placa, solta pa'cla ¿Pa'cla? No, yo ah, no para la eh, Yo creo que ahora nada, no te no tengo nada, que escuchar Escúchame, eh, escúchame docs docs docs O Resort donde ustedes quieran, bro. Resort. Vamos a resort. Vamos a resort, resort. ya no hemos saltado. Ya no hemos saltado. Yo estoy acostumbrado a ir a, a, a aquí, bro. Bueno. ¿A ahí, <risa> ¿A, ahí, ¿A dónde? <risa> a Pick. Te dejamos ahí vamos a ah, tirar. Entonces, ah, entonces con nosotros puedes sacar esta burra, eh. Ah. No, no, no. A mí también me gusta jugar un poco tranquilo porque me vuelvo loco. ¿Qué KD tienes tú ahora? 360. Oh, tía, no. Tienes buen KD. Crackeado oh, Le he dado palar a, a craqueado y no muere, tío Una más. ¿Pero los vamos a por él o qué son? Ah, vamos, vamos a andar al tejado y se van ahí sí, allá muy, Mira, a ir para ahora Mira que hay uno en trao. campanario No eh Si sí, vamos todos juntos, lo podemos matar sí, Ahí, cae en el campanario Aquí uno te, te va uno, te va uno, te va uno, cuidado Ya, igual Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Te guardo. Otro río. Partido este. Otro río. Roto el de arriba. Ahí. Se tira. Roto, se va no, a no, mierda. Te va a ir una mierda, te va a salir tú. <risa> Gracias. A ver, chato. Hostia, la que me ha dado tú. Son dos, son dos, son dos, son dos. son dos Vale. Cuidao, cuidado, cuidado, regea, regea. Tiene galgos, tiene ganas. Uno roto, uno roto. <risa> Oh. Uy, me la ha metido el roto. Me cago en la puta. Pero, pero, pero. Nos pegan mucho. A ver, a ver. Ah, me ha, matado, wow. me ha matado el otro. Me ha matado el otro, tío, que no lo he visto por la otra parte. Ah, no no, no, no, no. Vete, vete, vete, verde. No, son el es entero pontero. Sí, nivel no, 31, nivel 31 no son, era. No son muy buenos tampoco. ¿eh? Ey, ey, muy bueno, eh, muy bueno, muy raro, bro. No, no, no, no, que a mí me ha funado que yo a todas la placa, que, que me ha funado de tras tío. No, no, y salió directamente a verme a mí. Sí, sí, a mí también, que, que o sea, que me salió derecho, directamente derecho, y me, y derecho, me derecho, Lo que le he fallado, tío. Nah, hola, fallo hola, hola. fallo fallo grandísimo mío hoy eh, papá papá pa, pa, helicóptero ahí a la casa <risa> ahí hay cuatro eh hay que ir hay que ir hasta hay que ir ahí hay cuatro hay uno de verdad ya yeah. qué juegas juegas con mando tú enigma no me ha cuatón me echo silencio vale ¿Qué equipo muerto no. aquí? Tienes dinero, tienes dinero Vaya partida, tío de mierda Cool, que en la tienda Cool, que en, en la tienda Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por los coches, ¿dónde están los coches? Pues le van vamos, me han dejado una bala, ¿eh? Enjunté, Se va, se va, se va para atrás, se va para atrás está ahí? Bueno eh, dame dinero, compramos a este hombre. Te lo dejo en tienda. a ver si no bajo a la caja y hay otro tío otra vez. Me cago en la hostia. Dos veces que he bajado... <risa> Allí. Y el Tony apoyando siempre. Vale, ya no me puedo coger la caja, tío. Ahí hay otro. Vale, mata matado uno aquí, ¿no? Para chuparlo. Son dos allí. Ah, Traqueado, abatido. Abatido a uno. Vale, le voy por derecha. Voy yo por aquí, me pillo. Voy a coche. Ahí va. Están ahí, ahí hay dos. Toma, no, bueno, abatido uno. De lo de Racimo, de verdad, tío. No me voy a revivir, Ternay. Hostia. No me jodas. No me deja, tío. Ahora. Espero que nos salga ahora, tío. ¿Tienes placa? Toma. Va por ahí. Tiene otra. Va por ahí, va por nos verde. verde. No, va, por verde. va por verde. Ah, ¿Vale? Con aquí hay un chaleco, chaleco. Sulta placa, suelta a Pacla. ¿Pacla? No, no, no, no tengo pacla. No tengo pacla. Oh, Ahora sí, ahora ya sí puedo ir yo tranquilo. ¿Y el otro? No tengo idea. Sí, vamos a derecha. Y vamos bajando con los atrasados. Busca la carlita. Vamos a derecha, vamos a derecha. Que se nos tenemos el aquí solo. Vale, vale. Este no se nos van a echar encima. Nos teníamos que haber asomado, eh. Se pega. Hostia. Me la meten, me la meten no, tío, de tienda. Bueno. No. ¿Pero qué me la ha metido? Loco. Pero bueno, pero es que me la llevo yo todas. Nah, me la llevo yo todas. En esta partida me las llevo yo todas. Todas las que sobran me las llevo yo. Un tío nivel 3 de abajo con el sniper, a ver. Bueno, eso sí, ¿no? Y me ¿Qué, dispara. El tío del me rompí. acaba de matar un nivel 3. Eh, con el tundra y la mira por 3. Apareció, ¿verlo? ¿Me pareció verlo? Fue una planta. Tío, pero qué arma pero de, si de... Si lo matamos no da la vida ese, eh. Qué armas de mierda lleva esta gente, tío. No, no contéis este conmigo, tío. eh. No contéis conmigo para... Ahí tienes armas, en verdad. Pero no, tenés armas ahí arriba, tío. Pero, no, pero sí, pero una mierda ver, de armas, tío. Ver, que te la veje? <risas> Aquí. Vale. Un tiro, bro. Está un tiro. Un tiro, ah. bro, que te compensa. Ah tío, madre mía. ¿Y lo mato cuando so te acaba la y No, torpeza? no, lo da, tío, Pero de verdad esto es de risa. Derecha, derecha, derecha, derecha, derecha, derecha. Pero. Pero Ahí. en plan, ¡Joder! clase de mierda. Camión. Uno muerto. El camión. Me voy a chupar. Muerto. Más gente en la montaña, montaña verde, cuidado. Sniper. Arriba, arriba. Lo veo, lo veo, lo veo, por, por ahí, por la marca roja. No tengo placa, sé ya. ¿Dónde placa? ¡Eh, para atrás, para atrás, para atrás, gente! Vale. Lo veo. Reventado. Está Está roto, eh. Adiós. Joder. Con la nariz, tío. Yo iría a izquierda, bro. Sí, izquierda, izquierda, full izquierda. Aquí estás para la caja, Arne. Eh. O oh, Carlito, vamos. Te quiero ver matar aquí a cinco horas. Pero ¿por qué no me deja subir por ahí? Me cago en la hostia. Qué asco de partida. qué nada que se acabe ya. Madre <risa> mía. Yo aguantaría la que peor se partida, de ellos, la peor partida de la semana, ¿eh? Esta, sin duda. Mía. ¿Eh? Y, y me faltaba el tonto estaquilla. ¡Y encima lo mato yo! Se matan, se matan, se, mato, se mato, matan, vamos, vamos, vamos, se matan, es el último equipo Están allí, están allí Nos quedan dos, nos quedan dos No, me quedan a mí, son para mí Como que este es mío, este no me lo quita ni tío Vale, lo ¿no he roto ¿Batido? Un boca, tío? Como que este tu mío. tío, venga, mátalo, venga Buena equipo, buena, <ríe> buena ¡Qué mierda de partida Para mí, eh, persona <ríe> ah, no. Bueno. Pero esto eh, que... Lito, la La clave señor Calito, Venga. el muchacho que le ha dado a esa arriba. Es me he montañas. muerto cuatro veces. Todas las balas que se escapaban iban para mí. A <risa> eh, no, hay... un nivel 3 me ha pegado un mochazo, o sea, un francazo con, con el sniper ese por 3. Que yo he flipado. De loco.